Para configurar de forma pública el enlace a presentar en la tarea 2, 3 y 4, se debe seleccionar la carpeta Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento. Una vez ubicado en la carpeta de Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento, se debe dar clic en el icono de enlace Compartir el elemento seleccionado con otras personas o en su defecto en el icono de los tres puntos Mostrar Acciones. Al dar clic en el icono de los tres puntos Mostrar acciones, se despliega un menú emergente donde se debe escoger la opción Compartir, la cual llevará a la ventana emergente de configuración del enlace. De igual manera, si se da clic en el icono de enlace Compartir el elemento seleccionado con otras personas, nos llevará a la misma ventana emergente de configuración del enlace. Al interior de la ventana de configuración, se debe validar que la opción Enviar Vínculo debe ser... Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Esto con el fin que el receptor no tenga necesidad de emitir credenciales de ingreso para observar el contenido de la carpeta. En caso que la opción no esté configurada en Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar, se debe dar clic en el icono del símbolo de mayor que. A continuación se podrá seleccionar dicha opción y la opción de permitir edición. Finalmente se debe dar clic en Aplicar. Una vez que se haya configurado el enlace de forma pública, este se debe de copiar para pegarlo en el documento a entregar de la actividad según indicaciones de la guía. Es de recordar que este único enlace sirve para la presentación de la tarea 2, 3 y 4.